Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a eh, estudiar aquellas estructuras que nos eh, interesan a la hora de estudiar las proyecciones laterales del cráneo. Eh, lo primero que vamos a hacer es identificar estas dos líneas que veis aquí, ¿vale? Tenemos esta línea blanca, recuerdo, Y esta línea rosa, que lo que van a eh, representar por un lado es el neurocráneo marcamos aquí neurocráneo el neurocráneo está formado porque bueno va a estar formado por lo que es la calota más la base del cráneo perfecto entonces eh, en una placa en una proyección lateral lo que nos vamos a encontrar será en la parte que es la posterior superior posterior superior, nos vamos a encontrar con lo que va a ser eh, el neurocráneo Perfecto. Y en lo que es, identificamos como la parte antero-inferior, uy, que esto no me va aquí, espera, vamos a borrar aquí, perdón. En la, esto se me ha movido, en la parte antero, antero-inferior, Lo que nos encontramos será con los huesos de la cara, con la cara. Bien. Eh, vemos aquí esta zona de confluencia, ¿de acuerdo?, de la línea rosa de la base del cráneo con la línea blanca de la calota, ¿de acuerdo? Y eh, nos encontramos ahora con estas dos opacidades, que se van a corresponder con que con unas cavidades, os pongo aquí cavidades, Que se van a corresponder a los senos paranasales. Senos paranasales. Bien, <coughs> tenemos dos senos: lo que va a ser este de aquí, el anterior, va a ser el seno frontal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos este de aquí, que es el seno esfenoidal. Acuerdo. Si nos fijamos, las cavidades van a estar neumatizadas. ¿Por qué? Porque estarán llenas de aire. Tenemos que fijarnos e identificar bien este seno, que es el seno esfenoidal. ¿Por qué? Porque es donde vamos, nos va a servir de referencia para localizar esta estructura de aquí, ¿vale? que es la silla turca. ¿vale? Acuerdo. Tenemos donde estará toda lo que es la fosa hipofisaria. ¿Vale? Voy a ponerlo así un poco para que nos entenda que. Ponemos aquí la silla turca. ¿De acuerdo? Así podremos... Bien, pues para eso nos fijaremos en esta estructura. ¿Qué más podremos eh, identificar? Bien, pues ¿qué más nos va a... nos tendremos que... Bueno, pues identificar en una proyección lateral. Bien, pues nos vamos a encontrar con una serie de regiones. Vale, yo pongo aquí regiones. Bien, la primera región que nosotros vamos a poder identificar ¿vale? va a ser esta que tenéis aquí, que es una estructura piramidal, ¿vale? que tenemos de color azulado, que es la cavidad orbitaria. Esta sería la base ¿vale? y esto sería el ápex. Luego, si nos vamos al seno esfenoidal. ¿Qué estructura nos vamos a encontrar? Pues esta que veis aquí. Es una estructura radiodensa, bastante radiodensa. Tiene una, es eh, rectangular y aquí nos vamos a encontrar lo que es el arco, si se corresponde con la región del arco cigomático. ¿Vale? Por detrás del arco cigomático nos vamos a encontrar esta estructura, ¿vale? una estructura trapezoide, ¿vale? que va a tener contenido de criba, por las estructuras que hay ahí adentro, ¿vale? Eh, que, bueno, porque esto existe dentro de un componente óseo y se corresponde con la porción petrosa del temporal. ¿Qué órgano vamos a encontrarnos ahí? Pues el órgano del oído. Nos encontraremos tanto el oído medio como el oído interno, ¿de acuerdo? Y eh, se caracterizará porque tiene distintas densidades, esto es debido a que vamos a tener una parte, la, el oído medio que tiene aire, la, el oído interno pues lo que va a tener es líquido, ¿de acuerdo? Y eh, se van a localizar en esa región, pues, tanto los canales semicirculares y el líquido, pues, será la endolinfa. Si nos fijamos, eh, pues, el líquido, lo que sí va a tener menor densidad que el hueso. Y, posteriormente, a a lo que es a la porción petrosa del temporal, nos vamos a encontrar esta región de aquí que veis, ¿vale? que es un, eh, un que tiene aspecto criviforme, es de color rosa, y se corresponde con el antromastoideo, mastoideo acuerdo? Este antromastoideo tampoco va a ser compacto, porque en él va a existir una serie de, perdón, tabicaciones. Eh, bien, vamos entonces a ir marcando las regiones, esto será... Aquí nos vamos, no, este es, no me gusta porque nos ha quedado aquí. Vamos a eliminar esto y lo ponemos aquí mejor con este color. A ver si se nos va bien. Aquí tenemos, será el eh, antromastoideo. Aquí, antromastoideo. Esto sería... Nos vamos a encontrar con la porción petrosa del temporal, ¿de acuerdo? Porción petrosa del temporal. Esto nos encontraríamos con lo que es el arco cigomático. Y aquí nos encontramos con el, la cavidad orbitaria. Bien Y ya, por último, en este vídeo, vamos a eh, localizar lo que van a ser ¿vale? las impresiones que se corresponden con, quien? con la arteria meningia. ¿vale? Tenemos lo que es la rama anterior, ¿vale? la rama ascendente y la rama posterior, vale que lo que va a hacer es irrigar eh, las meninges del neurocráneo. Entonces pues vamos a poner vascularización, ponemos aquí la vascularización. Pues nada, hasta aquí este mini vídeo, ¿vale? Os animo a compartir todas vuestras dudas en clase. Venga, hasta el siguiente vídeo, chicos.